Sabemos que organizás y producís y encauzás desde hace muchos años. ¿Cuántos? El ciclo de Varietelo de Varsovia, por allí ha pasado una gran cantidad de artistas muy variados. Si querés contarnos un poco de ese ciclo de varietés que estás llevando como proyecto. Bueno, voy a, escuché el ciclo de Varietelo de Varsovia, lo demás no lo escuché. Pero creo que me preguntó por el ciclo, así que... Ya dijeron causas y están cortando la permisión. Uh, perdón, perdón. Cuando me empiezo a reír no quiero cortar la risa. ¡Me encanta! A reírse entonces, que se acaba el de... Ahora sí, perdón, perdón. Uf, me subió el calor todo. Eh, el ciclo de Marietelo de Varsovia un ciclo que le dio espacio y le sigue dando espacio a aquellos artistas que recién inician en el mundo del clown, de la música, del teatro, del circo y todas las ramas posibles y habidas y por haber que conllevan el arte. Es un ciclo que nació en una charla de verano en la ex Casa mamut en el barrio de Caballito, y que esa profesora que me impulsó se llama Soledad Pumato. Charlando con ella me dice, ¿por qué Varsovia no organizas una varete? Oh, sabiendo que yo organizaba espectáculos de eh, rock and roll, en mis tiempos anterior a esto. Rock and roll. De Monté al final, rock and roll. Ay, y. Eh, oh, varité. Dije yo, ¿qué es eso? No sabía lo que era una varité. Hasta que empecé a investigar las varité que hubo en tiempos anteriores. Y ahí hice. Saqué cositas. ¿no? Fui sacando una, algunas cositas que me interesaban. De aquellas varité que investigué. Y ahí fue que nació el sitio entonces, gente que recién iniciaba, mechada con gente que ya venía en el camino, ya viene en el camino artístico, que para mí, particularmente, admiraba por la, haberlos visto cuando empecé a investigar sobre este mundo. Estuviste en el circo continuo desde el estreno. ¿Cómo fue toda esa sensación antes del estreno y cómo te contactaron? Nos encontramos en un festival callejero, que estaba entre la duda si iba o no, por mi estado estomacal. Y <ríe> llego, entre la duda, participo del festival y gracias que participé de ese festival porque vi al a grupo non Aiza, Maju y Fede. Que Maju y Fede hoy son parte del circo. Los vi actuando. Nos gustamos. Me pidieron mi tarjetita, si tenía. Les doy la calcomanía de Varsovia. Es la manera de yo tejer redes culturales y artísticas. Y me dice, hay un loco, barbudo, medio que ya se le están yendo las chapas. Y está queriendo hacer un, un show de circo, en el cual yo digo, bueno, que me contacten, si les interesa mi propuesta. Perfecto. Y fue que se contactó este chico de esas características que he dado, no veo a decir el nombre, y toca el piano. Fue así que me contactó. Y dije, bueno. Me empecé a meter un poco más. Empecé a leer sus letras. Y cuando escuché a Maju cantar rutina, dije, sí, yo acá me voy a quedar. En este proyecto me voy a quedar. Fue así. Le explico, perdón. Rutina es un tema que lleva parte el espectáculo del circo continuo. Cuando escuchen rutina, esa voz de Maju, me van a dar la razón. Eh, paréntesis, aprovecho para mandar el chivo, Maju fue entrevistada la semana pasada, pueden encontrar esa entrevista en nuestro canal de YouTube, que ya está subida, editadito un poquito para que no dure tanto, porque obviamente nos entusiasmamos hablando. Por cierto, estoy viendo aquí la hora, y voy a pasar rapidito las preguntas que quedan, aunque está sumamente interesante. Y después podemos hacer la votación si quieren hacer una segunda entrevista con Barso. Yo estoy encantada. Barsovia eh, dijo, sí, tal cual. Eh, bien. Eh... ¡Ah! <risa> Un pequeño detalle que debería estar mostrando a la cámara, quizás usted lo tenga. Fuiste inmortalizado en el mundo del circo continuo con el billete de dos circo continuos. Los circo continuos... Son los billetes que empezaron a circular en, la, en nuestras funciones, en su origen, ¡ESOS MISMOS! Varsovia voy a estar listo para todo como eh, Para quienes, segunda entrevista, me piden aquí, Bania, nuestra niña que hace Gula, que podrán encontrar también en estas entrevistas, y con Sunny Wendy, que no sé si nos están viendo, quizás desde a través del charco nos estén viendo, les mandamos un saludo. Y si no lo verán por YouTube. Bien, la pregunta de estos circontinuos era ¿Qué sentís el, al ser inmortalizado en un billete? No estoy muy de acuerdo porque no soy muy amante del dinero creado por el hombre para hacer miserias sobre los pueblos que antes nombraba. Debe ser importante para algunos y algunas. Y si es así, acepto. Ojo que estos billetes compran arte, de alguna forma. Y además estuvieron hechos por una mujer, no por un hombre. Así que son completamente válidos y puede relajarse de que no fueron hechos por el hombre. con las preguntas oficiales. Si usted quiere compartir o improvisar, ya sea algo que haga durante el circo continuo, o voy a en su vida canción. no escuché nada, no escuché nada, pero voy a improvisar, escuché improvisar, ya está, con eso basta, voy a improvisar una canción, improviso. qué parte, qué parte de, de este mundo, voy a decir contigo, no soy la cantante para que los, las, los que escucharon a Majo, bueno, te voy a poner un poquito de, de amor, por decirlo así, No puedo morir, no puedo vivir, quizás respirar, soy un alma fugaz, las penas del tiempo se agitan sin sueño, mi lugar no es un lugar, la condena hay que purgar, el mundo ficticio para no quiere mi servicio, ni cielo mi. Números vivos que se marchitan, Números vivos que ya no me excitan. Este entierro tiene forma de espejo. Ningún trevejo nos revela el entierro. Pero un cortejo a veces buscamos. Como la sal de un ángel, negro y blanco decoran el mármol. Lágrimas secas nos riegan el árbol. Velas y sombras gritos sin dueño, el iluso sitio suele ser pequeño. Aire en el lente, somos fantasmas, a deducirnos de, de cintasmas, el río sí. si tendríamos que haber hecho la pregunta como para que este sea el cierre puedo hacer otro cierre si quiere que el público vote a ver, ¿hay alguna otra pregunta que la gente quiera saber para preguntarle a este gran artista? ¿o hacemos otro cierre musical? yo propongo sin faltarle el respeto al público que hagamos un cierre con el intervalo del de medio que tiene el circuito. No vamos a hacer ni el primero ni el último para que justamente puedan llegar ahí cuando todo esto pase eh, y dejarlos ahí con la espina de querer ver el show. Pero bueno, ¿Qué sea, si se vota al público, usted me dirá. Pusieron una manito así, no sé si es que lo escucharon bien o que están votando un. ¿No negativo? ¿Votaron que sí? Bueno, antes que todo, eh, para retirarme, quiero decir que eh, la verdadera pandemia es el sistema capitalista y el patriarcado. Y que la risa es salud y el arte... Es un arma cargada de futuro. Ahora sí, sin muchas más palabras, muchas gracias usted, vendedora, por esta entrevista. Nunca me hicieron una entrevista, es la primera vez. Así que, muchas gracias. Y sepan que todo esto no es verdad, porque qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Solo soy un simple servidor de arte que... Quiere un mejor camino para la eternidad. Muchas gracias nuevamente a la familia del circo continuo. ¿Y qué hacemos aquí? Acá. Respiramos nuestros viejos sueños, pero no los añoramos. No podemos distinguirlos de las pesadillas. Solo permanecer estáticos, lúgubres, desvencijados. ¿Hay un destino o nosotros podemos ser el destino? ¿Hay un sol atrás de esa ventana que sale todas las mañanas? ¿O es un simple foco de desamor? ¿Quiénes nos miran? ¿Quiénes nos sienten? ¿Quiénes nos oyen? ¿Para quiénes actuamos? ¿A quiénes les mostramos una parte genuina de nuestra alma? Quizás del otro lado haya una enorme imagen espejo con una realidad negativa. que queremos ver reflejado es en realidad lo que es. Lo que creemos que existe es solo una ilusión óptica. El escenario es una jaula, el no tiempo, la existencia. Los barrotes. Como afirmó Juan Pablo. Estamos a puertas cerradas, <risa> como en el reino de Gurneman, aquí el tiempo también se convierte en espacio y desapareciendo los amplios.